...asaltan... ...destacamento señores en este país... <risa> ...una patrulla de la Policía Nacional mató a un individuo... ...al que le perseguía luego de haber despojado de una motocicleta a un hombre... ...en un hecho ocurrido en el sector... ...el semillero, donde hay muchas semillas... ...del Distrito Municipal de Santiago Este, ...el muerto fue identificado como Nelson Luis... ...y no Martínez de 21 años y persigue a su compañero... De Andanza, Javier Espinal Rodríguez, alias el cura, quien está prófugo, la policía ubicó a los alegados antisociales debido a que la motocicleta robada marca Honda Modelo MD90, color rojo, la placa K195259 tenía colocado un GPS que permitió que la patrulla llegara al lugar. Sin embargo, esto provocó el asalto al destacamento de Cienfuego en Santiago. De acuerdo con la policía, las personas lanzaron piedras y botellas al de destacamento de la policía. Los familiares de hoy os se presentaron al destacamento policía de Cienfuego, donde agredieron a los agentes que estaban de servicio lanzándoles piedras y botellas. Acción que fue captada en un video que circula en las redes sociales, cuyo incidente es investigado por una comisión integrada por la Inspectoría General, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía. Vamos a ver ese video y luego nosotros vamos a a desglosarlo Espérate, espérate La mató Amor. Ven, Julio, ven, vamos Vamos a conectar, llama allá, llama allá. Dame el cable. Estamos grabando, papá. Esté quieto. Dame el cable, dame el cable. Señores, a las mujeres, a las mujeres, no se les maltrata ni con el pétalo de una rosa. Las mujeres se respetan, de eso estamos de acuerdo pero aquí en este país hay una falta de respeto que eso es increíble. ¿eh? Entonces ahorita cancelan a esos pobres infelices que están en ese destacamento. ¿eh? Porque aquí hay muchas incluyendo va, algunas mujeres, no todas, eh, eh, no todas las mujeres, creen que porque son mujeres no se les puede sacar un trompón a una gente. De la tercera cuerda la tiran a ella ahí. ¿Eh? Entonces, es decir, un cuartel, hasta en Haití, que son rebuseros un cuartel de la policía se respeta, entonces esas mujeres, porque son personas desorganizadas mentalmente, y, y cómo usted va a un cuartel, pero suerte ella, que además fue un trompón que le di en... ¿Y por qué en, Estados Unidos no pasa, eh? en Estados Unidos a usted lo detienen y usted habla cuando no le toca... Y está preso de una multa. Usted hablar cuando él, él está hablando, el policía, en Estados Unidos. A usted lo paran. Saludo. Y si a usted no le toca hablar y habló, tiene problemas. Usted nunca ha visto que, que en Estados Unidos o en otros países le den un tiro a un pie. No. Si esa gente es Alán, es a matar sea quien sea. Tú decías que a la mujer no se le toca ni con el pétalo negro, sí estoy de acuerdo. Eh, me voy a poner en el pie de cada uno de, de los participantes en esta escena. A las autoridades no se les falta el respeto, pero también debemos ver el dolor y la impotencia que sentían estos familiares de este oxiso. Eh, si bien es cierto que dice la policía que el joven estaba atracando, ¿verdad?, que, que, que, que le ocuparon la debe eh, esto debe esclarecerse tampoco vamos a hacer leña del árbol caído no, aunque, aunque tiene que, eh, a todo el mundo hay que preservarle sus derechos fundamentales tú decías que cuando la policía es algo es verdad pero la policía no tiene no tiene licencia para matar no es verdad al ser humano hay que respetarle sus derechos fundamentales él era un ladrón pero por no, no somos quién para quitarle la vida al menos que no, que no, que no, que no estuviera en peligro la vida de los oficiales. Y también eh, fue un extremo de las féminas. Eh, pero cada quien es que sufre su dolor. No podemos tampoco minimizar el dolor del otro. Y cada quien reacciona Ta de manera distinta. También yo creo que la, la culpa de la policía de no tener un personal femenino que le dé tres o cuatro eh. trayones. <risa> no entiendes? A, a, a esas mujeres porque ese, ese es el problema que no hablan porque ahí está, mira, ahora mismo la Policía Nacional en, en, en cuestión de asuntos internos, está muy delicado. Usted va que, pone una denuncia sí. y de una vez la cata que no como ¿Tú sabes qué es la... lo que sucede? Que anal, analfabetismo es igual a desorden. Y muchas veces estos policías son groseros, y irrespetuosos. También. No saben darle sí. explicaciones a, a, a las personas. Y esto produce entonces esta clase de incidentes por los policías no saber manejarse, no saber expresar mejor, tanto de la Policía Nacional como la es. ciudadanía. Así es. Hablar con la gente, que usted no tiene que usted tiene que escuchar al otro también, que no es un desorden. Usted que, ah, que, que hay que partirme, que si a mí no me parten, porque es que hay gente que le gustan los golpes. Yo he visto gente que mientras más le dan, más quiere. Y para allá, y para allá, y para allá. Porque por eso somos dominicanos. Oye, dominica. Dios hizo este país especial. Aquí, lo ve, aquí tú lo ves todo. Aquí puede pasar cualquier cosa. No como en otros países que se limitan aquí, no. Y, y, y esos policías que están en ese cuartel tienen que moverlo para otro lado. Porque ahora mismo debe haber un plan macabro para, para esos policías. Para ese cuartel que le van a poder. Ay, señor, uno tiene que reírse. Vamos a poner la puerta de atrás para adelante a ese cuartel. ¿Se entiende? Y eso debe corregirse aquí, ya que la policía, eh, una autoridad, usted tiene que, si faltaron, usted deposita un documento o, o un abogado le pone en contra de los policías y yo le aseguro que a usted le van a poner atención porque antes, hace muchos años atrás, Liz, eh, policía puede hacer lo que quiera y nadie decía, nada porque ah, no, ¿qué es lo que uno va a hablar? Pero ahora usted va al cuartel, y tiene un problema con un policía. Ese policía lo llaman de una vez y le quitan sus funciones hasta que sí, se aclareca eso. tiene, sí, es. gracias a Dios, está pasando eso. Se hace varios años para acá. Pero la, las mujeres deben... Las mujeres deben respetar, porque las mujeres atentos claro. a, que, a que no se pueden agredir, también abusan de los hombres. Abusan de los hombres, ¿sí? de los hombres. Y, señores. Y, esto, y más en este caso, que, que son autoridades. Claro. Vámonos a una pausa y retornamos en breve